Y los que me acompañan en esta mesa han visto estos dos últimos, últimos dos años la preparación, que ha sido cuando más progreso he obtenido. Y yo puedo decir abiertamente que yo he utilizado más química eh, antes que estos dos últimos años, pero el doble. El doble, o sea, yo, yo, yo he hecho pruebas en mí, yo soy he una persona muy autodidacta y yo, yo no he tenido un preparador más que prácticamente dos preparadores en mi vida. Y, y yo he hecho de todo, o sea, he probado todo a nivel nutricional, a nivel de entrenamiento, a nivel de farmacología, ...para poder tener una, una base y decir... ...oye, pues esto me ha funcionado, me ha funcionado... ...eso puede haber ido en detrimento de, de mi salud... ...no digo que no, oye, cada uno yo no digo lo que hace cada uno... ...el fin de semana, lo que... ...pero el tema, no, el tema es... ...el tema es el, el, el fin de cada persona... ...al final de sus días, eh, cómo afronta esa vejez y tal... ...no lo determina realmente si has tomado... ...telmisartán durante una terapia o si has tomado voldenona. Eh, ...ahí es donde quería llegar, ¿vale? ...te puede enriquecer, puede ser un soporte interesante... ...de hecho yo mismo esos conocimientos los puedo aplicar, los puedo matizar y a día de hoy lo hago, ¿vale? Pero eh, sentar cátedra diciendo que eso es lo que se debe hacer creo que es un error y al final lo único que genera Yo, es confrontamientos entre dos bandos que podrían unirse teniendo en cuenta que en el culturismo somos cuatro gatos y al final lo único que conseguimos con, con las malditas redes sociales es distanciarnos y separarnos en vez de, de todos remar en la misma dirección. que es hecho business, o sea, al final la gente lo que quiere es vender los historias y mierdas y, y, y métodos y hacer dinero es decir, y, y en el fondo es decir, eh, eh, eso sería legítimo si quien te vende o te ofrece un servicio, lo que sea, porque obviamente o sea, es un mundo mercantilista, te ofrece algo de calidad. Yo por ejemplo, ahora mismo, tal y como nos estamos enfocando, parece decir como que estamos denostando, denostando decir, pues el hecho de hacer las cosas de manera metodológica, de seguir un criterio, no, no, o sea, eh, eh, digamos que no criticamos eso, o sea, por supuesto que hay ciencia en el culturismo, por supuesto decir que hay una manera, digamos, eh, incorrecta de hacer las cosas y eso es, eh, es más eh, importante saber lo incorrecto, que realmente decir lo correcto, porque ahí es donde está la duda, que es correcto, no sé. Ahora, te puedo decir millones millones de formas de hacerlo mal, ¿vale? Y solo con eso decir ya es mucha información. El problema está justo en lo que hemos planteado desde el principio. Esto es, alguien que te diga, no, lo que tienes que hacer, no y cuando alguien me dice lo que tienes que hacer, directamente decir es que ya dejo de escuchar. Uno, porque si es una orden se puede meter por el culo. Y dos, si es una aseveración, ¿vale? O sea, pragmática, también, ¿vale? O sea, realmente decir la verdad absoluta. O sea, eh, para, para, para eso voy decir eh, Yo soy una persona decir, que me gusta muchísimo eh, tecnificar. Pero sabes que esa tecnificación la requiere realmente muy poca gente. Y si la requiere más gente, la requiere muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque supone realmente decir un percentil, un porcentaje decir, de tu progresión. ¿De cuánto? ¿Del 10%? Partiendo ya de que estás... Si no tienes toda la base, ¿vale? Decir, decir, yo a diario eh, tengo que decirle... Eso suena decir como que me importancia, pero al contrario, o sea, ojalá... Es eh, más, hay, hay veces que si es algo particular y no tiene nada que ver, y puedo ayudarle en otro sentido, sí, por supuesto. Pero gente decir que, por ejemplo, decir, me pide una rutina específica tal, con todo el afecto le digo decir que no la necesita. ¿Pero por qué? Porque no, no vas... Quiero decir, no voy a aportarle nada. Entonces, ¿para qué voy a perder yo mi tiempo y el dinero y pff, vaya mierda de intercambio personal, cuando realmente no puedo aportarle nada? Ahora, eh, eso quiere decir o sea, que yo no tecnifique, no. Yo tecnifico sea, hasta, hasta sangrar. Porque realmente yo creo en la ciencia, de verdad. Se decía aplicada, y realmente, para bien. ¿Hablamos de algo de esto? Para mí, ¿vale? No, decir, sí. La manera más sencilla bueno, ¿vale? de aplicar sí, sí. Eh, cualquier metodología es la navaja de orcano. O sea, eh, el punto más eh, para unir el punto A y el punto B, ¿vale? Línea recta. Esto es, esto es ante la duda. Mi mujer siempre dice la más duda. Ante la duda, la más dudas sí. Ante la duda, eh, la solución más sencilla. O sea, si, si tienes un montón de. ¿Vale? Es decir, parece que todo tienes que ser super complicado, super.. No, no, ante la duda, la solución más sencilla. Cuando tú coges, por ejemplo, una rutina mía, o coges una... Claro, eh, verás algo que es mío de otra persona. O bien, porque hecho, le, le, le he preparado una rutina, o he preparado la rutina dentro de un enfoque muy concreto, una filosofía... Pero claro, hay que entender la filosofía que hay detrás para entender qué se busca. Y puedes probarlo, puedes verlo, puedes incluso... Yo, por ejemplo, en mi Patreon, abiertamente decir, o sea, eh, siempre digo, criticadme. O sea, pero criticar eh, en sentido de, de... Para mí no hay una crítica eh, constructiva, ¿vale? Es decir, la crítica es una crítica, o sea, si no, eso de no, es una crítica constructiva, es para sabes es como, es como, no, no, yo te respeto no, si opino distinto a ti, no te respeto ¿vale? o sea, porque eh, yo no, o sea si tú eres racista, por ejemplo, decir, pues, eh, no, yo te respeto no, no no te puedo respetar porque tú o sea, porque tu idea en sí es, es saber, es saber decir, y hablar mal. bueno, eso, eso es una cuestión de, no, no de educación, no alguien te puede alguien te puede adular, ¿vale? y hablar mal igual pero ¿eh? sea, que, que... No, no, no, no, una cosa es, que no <coughs> que no que saber, es hablar más es, es y a un criterio. Claro, una crítica, pero una crítica dialéctica o sea, una crítica decir, a una metodología, por ejemplo, decir, pues yo, la, eh, yo la admito ¿Y sabes por qué me gusta que, que, que haya crítica y debate? Porque si me he equivocado, a diferencia de otra gente decir, que se pone a la defensiva... puedes aprender Exacto. O sea, ojalá, ojalá eh, eh, me digas, eh, ¿sabes que esto no funcionó y creo que es por esto? Pues te voy a dar un abrazo. Te voy a decir, hostia, tío, gracias, o sea, porque estaba ahí dando la cabeza y no sabía. Y eso no es humildad, eso es, eh, sencillamente decir, querer aprender y querer realmente decir, te digo decir, o sea, eh, ciencia, en lo que hacemos, hay. Y hay que hilar muy fino, hay que hilar muy fino, es decir, en el, yo digo, en el 10%. Realmente decir, el 90% es básico, o sea, es, es, mmm, digo, decir, es simplificar al máximo. Y sobre todo decir algo que ha, ha dicho eh, Sergio, bueno, lo, eh, ambos, que es que en el culturismo, si no eres feliz, ¿vale? ¿Qué más da? O sea, si tú vas al gimnasio, o sea, como ves, eh, yo antes veía en los años, cuando era más m, peque, parece, ¿vale? sí, porque en el culturismo yo iba, ya por lo que este y demás, y veía a la gente, la veía... Eh, eh, muy enfocada y tal, pero la veía disfrutando, la veía, no sé explicarte, la veía con un trasfondo... Y últimamente, decir, veo a la gente como, como si fueran almas en pena. Como, o sea, como que se van a la oficina. O sea, sí, sí, o sea, los veo con bien, es decir, eh, y, y digo, realmente, te vale la pena, o sea, quiero decir, o sea, no tiene ningún sentido. O sea, que tú hagas un deporte, que te llena, y todo el mundo en redes sociales es que esto me llena, es lo que me da feliz, es mi, es mi como dicen, mi, mi forma de vida. Es tu forma de vida, desgraciado, o sea, eh, para, o sea eh, parece que eres en, eh, en Auschwitz. o sea eh, Realmente, es decir, esa es una, esa es una manera eh, salubre. Es decir, eh, luego, siempre se meten con farmacología, con tal, pero realmente, es decir sus patrones, ¿vale? es decir, son, patr o sea, son patrones enfermizos o sea, desde el inicio. o sea Todo lo que puedas ver, o oh, todo, a ver, joder, tampoco, pero muchísimas patrones que puedes ver en, en redes sociales, ¿vale? decir, son exageraciones que no hacen sin intoxicar a la gente. Pensar que si no hacen cardio, que si no hacen tags, al final, o sea, eh, realmente tienes una percepción distorsionada. O sea, no vas a ser mejor atleta, ni, ni vas a estar más fuerte, ni vas a estar más sano. Vas a estar confundido, claro. va vale a decir, o sea, eh, claro. vas a estar eh, frustrado y vas a estar eh, demasiado tiempo con el móvil. Eso también puede ser. Yo, yo lo sí. que quería matizar un poco, antes hablaba que si Broad Science, que si Papers, yo no voy a hablar de, de esas mierdas. Yo <risa> voy a hablar de usuarios, ¿vale? Y yo creo que hoy en día, una cosa que... ...no se termina de entender, ¿vale?... ...lo que decía Frank, que... ...hoy gira todo en, en... torno a redes sociales, ¿no?... ...y parece que... ...coño, sí que tienes que ser consciente... ...cuando tienes cierta repercusión... ...de que lo mismo que hay gente... ...detrás de esa pantalla... ...que tiene la capacidad de decir... ...hostia, ¿por qué hace esto así?... ...o, coño, a mí esto igual no me funciona... ...lo mismo que hay ese tipo de gente... ...y otra gente... Que hostia, esto lo hace eh, Sergio Dufort y lo voy a hacer yo también. Esto lo hace Franco Sés y lo voy a hacer yo también, ¿vale? Yo creo que hoy en día, cuando os digo que voy a hablar de usuarios, sería que un, normalmente el usuario, vamos a decir, principiante y el usuario avanzado, ¿vale? Hoy en día lo que no cabe en la cabeza es el pensar que un usuario principiante no puede vender, no puede vender ni, ninguna verdad absoluta, ¿vale? Y hoy lo vemos de continuo, plan de que un tío que nunca hizo nada en competición o que nunca preparó gente de nivel, de repente ahora te va a defender que esto lo tienes que hacer así porque sí, pues tío, yo por ejemplo, que me considero un usuario avanzado, ¿vale?, yo si me paro a estudiar mi preparación si, si un día cogen una cámara tipo gran hermano vamos a grabar un día la preparación de competir de Sergio Estepa ¿vale? la realidad es que es adaptativo o sea, total por eso os, de, os decía al principio que en culturismo no hay una verdad absoluta el culturismo es una disciplina muy adaptativa que cada uno al final cuando adquiere ese grado de, de usuario avanzado lo va a adaptar a, a lo que mejor le convenga a él, no a lo que diga fulanito porque es científico de no sé qué. ¿vale? Yo, por ejemplo, cuando empiezo una preparación, vale el cardio paso a hacerlo solo y exclusivamente en la cinta. ¿Por qué? Porque no me duelen los tibiales. Simplemente esa, esa explicación. No por otra cosa, no porque vaya a quemar más, no porque me vaya a sentar mejor, no, porque no me duelen los tibiales. Yo cuando empiezo las... ...prácticamente doce últimas semanas de competición... ...bueno yo creo que muchos lo visteis... ...en esta temporada pasada que lo mostraba... ...yo incluso cocía la carne... ...cocía la carne, comía el arroz... ...todo súper básico... ...pero tiene una, una simple explicación... ...uno, estoy hasta la polla de comer... ...porque la comida es que seguía siendo exagerada... ...y dos... ...cuando ya... ...estás metiendo esas cantidades de comida... ...cuando sabes... ...que el estómago... ...cada año que pasa... ...está más sensible yo prefiero no mojarme y decir, paso de utilizar esta salsa de no sé qué, o paso de utilizar esta especie que me pueda llegar a sentar fuerte al estómago, simplemente por eso, no porque no le eche un poco de ketchup al, al arroz, o no porque no le eche un poco de curry, me suda el nabo echarle curry al arroz, pero no lo hago por porque eh, a mí me puede... Joder, en el otro aspecto, en el, en el aspecto digestivo, no por otra cosa. Por eso os digo, normalmente, eh, el usuario que defiende, sí o sí, una teoría, suele ser un usuario principiante. Ignorante. Pri, principiante, ignorante y necio. Porque una persona necia, por mucho que, que le venga a una persona con experiencia, ya no os digo de estudios, tío, una persona con Joder, te vino un Rafael Vera a, a decirte, tío, que lleva compitiendo la hostia de años y que el tío hacía esto así, así, así. ¿Quién coño eres tú que llevas compitiendo igual un año, dos o incluso ni competiste para decirle que ese tío lo hacía bueno, mal? A él le funcionaba, así, entonces cállate. El el problema, y es lo que dice, lo que dice Sergio, yo también quiero. Comentar una cosa, bueno, luego ya damos paso a lo que hemos dicho. ¿no? Sí. Bueno, voy a replicar a, a Sergio, y es lo que dices absolutamente cierto: culturismo es el único deporte en el que un principiante pretende hacer lo mismo que, que un mister Olimpia. Porque cuando todos, todos hemos puesto en Google ciclo pro o entreno dieta de volumen Phil Heath", y claro, y entonces, claro, tú pretendes sueldo de currito... ...currando como curras en el Telepizza... ...o estudiando en la facultad... ...pretende llevar eso... ...y entonces aparecen palabras como... ...sacrificio... ...como no pay no gain... ...como qué duro es esto... ...y claro... ...pues de nona... ...pues de nona. ...y claro, sacrificio, sacrificio... ...pues sacrificio está subiendo una llave a las 6 de la mañana... ...o sea, tener que ir al gimnasio una horita... ...y comer... Eh, lo, que tiene, ...lo que toca pues sacrificio, pues no, entonces yo cuando escucho esto, ya partimos de un punto de vista, nos estamos acercando a algo que se supone que nos gusta, que nos va a enriquecer nos acercamos de un punto de vista ya, con la negatividad puesta lo que decía José, eh, si esto no te está haciendo feliz ¿para qué coño lo haces? yo he vivido eso vale, yo he vivido eso y al final estás caminando sobre los zapatos de otro, porque tú no tienes que preocuparte de lo que hace el Mr. Olimpia si es que no vas a llegar ahí, si es que no estás ahí tienes que ...adecuarte a lo tuyo, y es lo que dice Sergio... ...entonces, no puedes... ...no puedes pretender... ...progresar, si estás ahí... ...en el sacrificio, en el qué duro es esto... ...en el me tengo que levantar a las 7 de la mañana... ...para hacer cardio, y luego tengo que comer... ...un puñadito de arroz, porque no compete... ...porque es que eso no es lo que te toca ahora... ...ahora te toca otra, otra parte del culturismo... ...y si el día de mañana... ...pues comer de esto, pues a lo mejor sí que te toca... ...apretarte el cinto en determinadas cosas... ...pero en el momento, tu progreso no va a depender de ese tipo de cosas y luego respecto a lo que ha hablado Fran antes sobre el tema de dosis y tal eh, yo he hecho muchos vídeos a, a veces no sé si alguna a, a, siempre hablo y algunas que tengo algún enfrentamiento con otros youtubers cuando hablan de lo que hacen los profesionales y tal y hablan pues de dosis eh, super burras no y yo siempre digo joder macho es que el secreto no es la dosis no lo digo desde un punto de vista del juicio... ...porque vamos a ver... ...yo llevo 20 años compitiendo... ...entonces claro que he vivido ese periodo de decir... ...voy a subir... ...a ver hasta dónde me da... Sí. ...y se va compitiendo con 80 kilos... ...yo competí contigo yo pesando 80 kilos... Y, y, ...y decía... ...joder macho, si estoy tomando más... ...pero qué pasa, que estás tomando más... Lo que, a, a, ...aquí todo el mundo, lo de subir la dosis... ...lo concibe de puta madre... ...y sube la dosis, pero siguen entrenando igual... ...siguen comiendo sí, sí. igual, siguen haciendo todo igual... ...entonces... Entonces, mmm, otra cosa es que digas, evidentemente, si tú subes la dosis, no, habría, no hay ninguna sustancia que tomando menos, te va a, o sea, si tú con, con dos cervezas te pones un poco borracho, con diez te pillas una menopea que flipas. Pues el anabólico sería un poco lo mismo, pero claro, no necesitas llegar a esas dosis. Mantente en unas dosis elevadas o medio altas, pero potencia lo demás, profesionaliza la dieta, eh, entrena más fuerte, porque es que yo lo que veo es que la gente sube, sube, sube, sube, ...pero además lo, lo mantiene igual... ...es más, como estoy tomando más... ...me puedo permitir comer un poquito peor... ...bueno si... ...bueno si total con lo que me meto tampoco tengo que matarme debajo de la barra... Sí. ...si ya me lo da... ...entonces claro... ...uno por otro la casa sin barrer... ...yo siempre digo que... ...la solución no es el abuso... ...pero porque yo he hecho abuso... ...y cuando he hecho abuso... ...no pasaba nada... ...en cambio cuando he hecho... Bien la dieta, cuando me maté en el gimnasio a entrenar, que era lo que tocaba, hostia, empecé a progresar a categoría por año, siendo ya un tío con 35 años, yo con 35 años competía con 82 kilos y con, y con 39 estaba compitiendo con 94, con una genética que tengo, que vamos, que, pues yo sí que tendría que estar subiendo un andame y no compitiendo. Entonces, claro, la dosis nunca es el camino, si no se potencia lo demás, no va a pasar nada.